Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo les va? Bueno, esta es nuestra última clase del de libro de Hechos. Yo quiero agradecer mucho al Señor y a cada uno de ustedes por estar constantemente siguiendo esta serie de estudios bíblicos, esta serie de encuentros virtuales en la mayoría de los casos, porque eh, bueno la situación epidemiológica cuando empezamos no era tan... Eh, permisiva como ahora y bueno muchos hemos este, decidido eh, tener nuestras clases virtuales y por eso hasta el día de hoy estamos eh, realizando esta clase virtual ya dentro de poquito vamos a estar comenzando con otro libro y por eso ya te estoy dejando la inquietud si te querés sumar al libro de Gálatas o a la carta la epístola de Gálatas una epístola que escribió el apóstol Pablo una epístola muy, pero muy importante para nuestra fe, que tiene varias definiciones doctrinales, pero que también tiene muchas enseñanzas que vamos a intentar atesorarlas. Vamos a eh, intentar de que sea nuestra eh, segunda opción de estudio de este año. O sea, este año hemos hecho y estamos terminando con el libro de Hechos. Y vamos a intentar terminar con la epístola de Gálatas a partir del de primer martes de octubre No tengo bien la fecha, pero ya te digo, si me esperas un segundito, acá ya te digo, el primer martes de octubre va a ser el martes 5. ¿sí? Vamos a tener solamente un martes que vamos a darnos un descansito para reflexionar y para poder eh, estar preparando, en mi caso, esta carta. Y ya el martes 5 de octubre estamos comenzando con Gálatas, así que no te la pierdas. Y bueno, hoy nos toca Hechos. Eh, el último capítulo, 28 capítulos, estamos ya con este eh, viendo clase por clase de hechos. Y bueno, como todo final, eh, nos va a dejar una cierta nostalgia de este tiempo, pero quiero rescatar algunas cosas. Dios sigue siendo fiel. Dios en medio de este tiempo que hemos eh, estado eh, estudiando, analizando, eh, desglosando algunos textos. De hecho, ha hecho diferentes eh, milagros en medio nuestro. Nos ha sanado, nos ha dado paz, nos ha hablado, su Espíritu Santo nos ha abrazado. Y hemos, hemos tenido diferentes experiencias con el Señor que creo que son maravillosas y que nos dejan recuerdos imborrables en nuestra no solo nuestra mente sino también en nuestro espíritu y Dios nos estuvo ministrando y esta noche yo creo que el Señor nos está ministrando una vez más por eso te invito a que comencemos orando y que digamos, Señor gracias por este tiempo gracias por este momento que hemos compartido martes tras martes con algunas interrupciones no voluntarias pero que gracias a Dios eh, hemos podido sortear. Gracias por cada hermana y por cada hermano que ha sido sanado en medio de este tiempo de diferentes afecciones, inclusive de esta afección común que tenemos eh, en nuestra pandemia. Vos nos has sanado, nos has librado, nos has recuperado del COVID a muchos y también has hecho milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros que solamente tu Espíritu Santo pueden estar haciendo en medio nuestro por eso te agradecemos y te agradecemos por cada momento que hemos compartido. Gracias porque hasta acá nos ayudaste y gracias porque tenemos la bendición de ser tus hijas, tus hijos, los amados por ti, Señor. Gracias por la vida del apóstol Pablo porque eh, estos últimos capítulos que estamos analizando nos dejan enseñanzas profundas del amor que tenía hacia, hacia tu persona Jesucristo y cómo se entregó a pesar de, de saber de que iba a tener tantas dificultades en este último tramo de, de este viaje a Roma, Señor, y cómo nos deja a nosotros ejemplo de conducción como cristianos, como tus hijos. Gracias, bendito Dios. Gracias. Bendigo la vida y la familia de cada integrante de, esta, eh, de este estudio, Señor, de eh, este momento de crecimiento personal y espiritual, que, que estamos teniendo Señor, en cada lugar, los que nos están siguiendo desde aquí, desde San Luis y los que desde otras provincias también nos están siguiendo, los bendecimos y te agradecemos porque como tu familia, como tu cuerpo, como tu iglesia Señor, nosotros seguimos clamando para que tu Espíritu Santo siga actuando en medio nuestro y Señor, nadie se pierda, que todos lleguen a conocerte y a proclamarte como Señor y Salvador de nuestras vidas, gracias Jesús, gracias por todo lo que nos diste, en tu nombre comenzamos esta noche, comenzamos este tiempo dándote la gloria a ti, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando, que están recibiendo esta señal a través de Facebook o a través de YouTube, aquellos que lo ven más tarde, gracias. Gracias por la confianza, gracias por el amor recibido en estos, eh, en estos tiempos, aquellos que están en el grupo de WhatsApp, por sus saludos, tanto por el día del maestro, por el día del profesor, e inclusive por el día del pastor que hemos recibido en estas últimas horas. Muchas gracias, yo no soy merecedor de tanto cariño y, y les agradezco porque eh, son tan amables, son tan este, dadivosos y yo sé que el Señor los va a recompensar. Muchas gracias. Y muchas gracias eh, por este tiempo vivido, así que eh, antiguamente te, te cuento una infidencia este, en los otros estudios que hemos tenido pre prepandemia, eh, y esta pandemia nos ha cambiado un montón de, de costumbres, vos sabés que terminábamos nuestros estudios con un momento de celebración. Y terminábamos con un momento de, de compartir algo eh, y, y teníamos ese momento de, de refrigerio, de, de, de anécdotas, inclusive de risas, este, compartiendo algo para comer, algo para tomar y eh, en familia. La verdad que fueron momentos muy hermosos los que hemos vivido antes de la pandemia y hoy, este post pandemia, estamos poco a poco retomando esto. Así que... Si Dios quiere, y ojalá que así lo quiera el Señor, este, y si la situación epidemiológica a fin de año nos permite, cuando terminemos este, este próximo estudio de Gálatas, me encantaría que cerremos el año con todos los que han podido estar en, aquí en, eh, en este estudio, que podamos cerrar con un momento de compartir. Así que te dejo la inquietud, pero esto va a ser eh, dentro de un par de meses allí cuando terminamos el año para que podamos compartir juntos un momento de este, refrigerio, un momento de anécdotas, un momento de risas. Así que eh, te tiro esa, esa idea. Así que eh, vamos ahora ya al capítulo 28. Eh, yo sé que hay que celebrar, eh, esto me viene también de un poco del ministerio de Celebremos la Recuperación, hay que celebrar todos los logros. Y este logro también hay que celebrarlo y el que vamos a tener a, a fin de año también. Y, y bueno... Eh, nosotros lo celebramos de esta manera, dándonos ánimo unos a otros y diciendo, dale que vamos juntos, dale que vamos en esta carrera que el Señor nos ha encomendado y que, gracias a Dios, tenemos esta virtud de estar unos con otros. ¿sí? Así que, bueno, vamos al, eh, al texto de, eh, de Hechos 28. Espero que se pueda estar leyendo bien. Ahí creo que se está leyendo bien. ¿Sí? Vamos a, a leer estos eh, versículos ¿eh? de la Biblia en la versión nueva traducción viviente, acá creo que esta es otra versión, ahí ya te busco la nueva traducción viviente, perdón la desprolijidad. siempre pido perdón porque la tecnología me encanta, pero muchas veces este, me supera, <ríe> y no sé si te pasa a vos, pero cuando nos supera la tecnología, este, a veces nos ponemos un poquito ansiosos o nerviosos y este es mi caso porque no estoy encontrando la nueva traducción viviente que la tengo aquí vos sabés que la tengo y no la estoy encontrando porque achiqué un poquito este margen y ¿viste? cuando tocamos algo siempre hacemos un, un pequeño lío y en este caso, acá la encontré, mira nueva traducción viviente mira después de tanto lío la encontré bueno, dice una vez a salvo en la costa nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. Recordá que veníamos del capítulo 27, de ese naufragio, de esos días que estuvieron a la deriva, y ahora están en la isla de Malta, dice el 2. La gente de la isla fue muy amable con nosotros, hacía frío y llovía. Entonces se encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Y después, dice el versículo este, tres, acá ahí está. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino, aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió. Ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto. Y es... Pero después de esperar y esperar, perdón por la interrupción acá que se me perdió, y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa, a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por tres días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir... La gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Tres meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos las primeras, la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos tres días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después... Un viento del sur empezó a soplar de manera que, al día siguiente, navegamos por la costa hasta Potioli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino apio para recibirnos. En las tres tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Tres días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo, hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte, pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Y después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón... Cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías, ve y dile a este pueblo, cuando oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Si vos te das cuenta, aquí en los versículos este, 29, o en el versículo 29, eh, aquí la, la versión de Nueva Traducción Viviente no tiene texto. En cambio, Nuestra Reina Valera, 1960, el 29, dice esto. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Si te das cuenta, la NTV no dice eso sino que queda solamente en el texto 28 y ellos la aceptarán cuando hablaba de los gentiles. Y si miramos otra versión que tiene manuscritos este, eh, más revisados, la versión textual, si miras el 29, tampoco tiene texto. mira acá te lo estoy mostrando, el 29 no tiene texto. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente lo que sucede acá es que nosotros tenemos esta, eh, como habíamos visto, eh, esta diferencia con los manuscritos más confiables. ¿sí? Sin embargo, si te das cuenta, lo que dice la Reina Valera 1960 eh, no tiene mucho eh, parangón con nuestra teología, ya que solamente cuenta que este, eh, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. O sea, cuando terminó el discurso de Pablo, se fueron este, teniendo discusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente nosotros eh, eh, estamos frente a versiones que nos pueden dar eh, un poquito más de precisión, pero nuestra Reina Valera, digo nuestra porque la amamos, todos los que hemos conocido al Señor con esta versión, eh, también es confiable. Yo no no, no no quiero menospreciar a la Reina Valera eh, porque por ahí tenga algunas disgregancias con estas otras versiones, porque lo que nos dice la verdad es que eh, es un mensaje confiable de parte del Señor. Vamos ahora al análisis eh, textual eh, de lo que tenemos aquí en, en, en Hechos. Vamos a Hechos 28: 31. Yo te mandé esta tarde, eh, o algunos recibieron a la mañana, el, el texto o el, el archivo PDF para Hechos 28. Y vamos a comenzar con el... Eh, versículo 1 ¿sí? ahí nos cuenta eh, en ese análisis que habíamos visto de, de, del, del texto bíblico que eh, después de, de ese este, eh, de ese naufragio eh, fueron a la isla de Malta eh, que se hallaba a 100 kilómetros al sur de Sicilia y la isla de Malta tenía puertos excelentes estaba ubicada en forma ideal para el comercio eh, nos dice el comentario que los ancestros de los nacidos en Malta, eh, o los malteños, ¿sí? los isleños de Malta, eran fenicios, ¿eh? que eran muy buenos navegantes. Eh, acá tenemos un poquito el mapita, espero que se logre ver bien, ¿eh? de cómo fue el viaje de Pablo. Recuerden que comenzó en Jerusalén cuando lo apresan, va a Cesarea, luego parte para Sidón. Para tomar un barco, de ahí van a este, Alicia, después este, a Nido, a Buenos Puertos, ahora están en Malta, recuerden que ahí estuvo el, en peligro la, la vida y ahí tienen ese, este, ese naufragio. Y luego van a pasar por Siracusa ¿eh? y van a llegar a Regio y van a estar luego en, en Potioli o Putioli, de acuerdo a, a, las, a las diferentes versiones. Y ya en tierra van a llegar a tres tabernas, muy cercano a, eh, a Roma, eh, y el viaje final termina en Roma. O sea, desde Cesarea hasta Roma hay 3.200 kilómetros de viaje que hizo Pablo en mm, varios meses, ¿sí? Eh, en, dice que en Mira tomó una embarcación rumbo a Italia Llegaron a Agnido, después a Creta Desembarcaron en Buenos Puertos Después Fenice, pero quisieron pasar y parar y al final no llegaron Y llegaron a la isla de Clauda Y después este, llegaron a la isla de Malta ¿sí? Todo este viaje fue un viaje bastante caótico Que había sido advertido por el Espíritu Santo A través de profetas de que iba a ser complejo y Pablo aún así dijo, yo voy a seguir al, al Señor y voy a servir cuando Él me mande, donde Él me mande y como Él me mande. El versículo 3, este, Pablo había, ya cuando subió al barco, sabía que iba a llegar a Roma, que Dios le había asegurado de que nadie se iba a perder y que este, eh, la vida no iba a estar en peligro, nada iba a detener a, a, a Pablo como siervo del Señor y ahí vemos que una víbora o una serpiente venenosa eh, mordió a Pablo y esta serpiente no le hizo daño. Y esto es muy, muy, muy notable eh, porque Pablo realmente tenía un mensaje que llevar y el Señor estaba protegiendo su vida, no tenía eh, ningún tipo de... de este, eh, de antiveneno ¿sí? este, ahí no me sale la palabra eh, ¿cuál sería la palabra? sería este, bueno eh, un suero un suero eh, este, eh, que pueda estar eh, revirtiendo el, el veneno de, de la serpiente, no lo tenía creo que no habrá habido eh, y el, el suero que tenía él era la protección del Espíritu Santo ¿sí? eh, el, el Señor estaba este, ...dándole eh, su mejor antibiótico o este, su mejor protección a Pablo. Entonces, Pablo tenía tareas. En el versículo 6, eh, estas personas estaban pensando que Pablo en algún momento se hinchaba... ...que se iba a desplomar, que se iba a, este, a, a desmayar, que iba a terminar muerto... ...y esto no estaba pasando. Eh, recuerden que estas personas, como nos dice acá el comentario, tenían mucha superstición eh, encima... Y bueno, Pablo no, no, no, no cayó muerto. Entonces ellos casi que, que pensaban que Pablo era una deidad. ¿sí? Su, su poco conocimiento de Dios, su, su, su superstición, eh, le hicieron creer de que Pablo tenía un gran poder en sí mismo. ¿Te acuerdas lo que pasó en Hechos 14 cuando sucedió otra situación donde a Pablo también lo quisieron entronizar como a un dios y bueno, Pablo en este caso eh, no dice que, que rechazó esto porque esto pareció que fue una reacción este, popular pero sin este, eh, darle ese título directo a Pablo ah, seguimos, en el 7 y en el 8 eh, estaban como náufragos ellos ahí en esta isla estaban siendo hospedados y bueno eh, eh, la verdad es que Dios comenzó a hacer milagros y comenzaron a ser personas sanas, este, sana justamente eh, este, al, al, al papá del principal de la isla de Malta eh, y tienen justamente eh, ese milagro como puntapié inicial y dice que los enfermos de la isla fueron para que Pablo orase y Dios sanaba a los enfermos. ¿sí? Qué tremendo que esto sucedió en toda esta población y qué tremendo que eh, pueda suceder con los hijos, con las hijas de Dios que creen que los milagros son, no están limitados por el tiempo, son también para este tiempo y que Dios también va a seguir utilizando dones de sanidad en este tiempo así que yo te animo y te bendigo para que nuestra fe sea una fe creciente y que creamos que Dios Sigue haciendo milagros en este tiempo. Yo creo que viene un derramamiento del Espíritu Santo sobre no solo sobre San Luis, no solo sobre este, nuestras provincias argentinas, sino sobre esta parte de, de América. Viene un movimiento del Espíritu y oramos y clamamos y decimos Señor, vos vas a hacer que las personas que no te conocen clamen por conocerte. ¿Sí? Este, que hagan fila para entrar en las iglesias, que eh, golpeen las puertas de las creyentes, de los creyentes, para pedirle que oren por ellos para recibir salvación de Cristo. Yo creo que esto es posible. ¿sí? Yo creo que el Señor eh, va a hacer milagros que nosotros ni siquiera calculamos y que se viene un tiempo del esparcimiento de la palabra de Dios. Por nuestro país, por todo nuestro país. Viene un tiempo donde muchas personas van a decir, yo quiero ser una hija de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero este, tener salvación en mi vida. Y esto va a suceder. Del, en el versículo 15 estamos viendo los hermanos de Roma. ¿Y cuál es la, la pregunta que nos hacemos nosotros cuando decimos, cómo llegó el mensaje del Evangelio a Roma? Bueno, podemos este, conjeturar presuponer e inclusive este, hasta aseverar de que eh, muchos de los que se fueron convirtiendo, recuerden que el mensaje del Señor eh, se había esparcido por todos los lugares conocidos y obviamente llegó a Roma, entonces eh, probablemente inclusive algunos de los que estuvieron en ese primer derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y que oyeron hablar del de Evangelio de Jesucristo en sus lenguas este, natales o en sus lenguas de los países de donde venían, probablemente algunos también hayan sido de Roma y, y hayan escuchado el mensaje del Señor y hayan llevado el mensaje del Señor a los lugares donde residían cada uno de ellos. Por eso eh, había hermanos allí, había hermanos en Roma que ya estaban conociendo al Señor y que eh, tenían noticia de que Pablo estaba por allí. ¿sí? En el versículo 15 también nos habla del foro de Apio, que es un pueblo situado a 70 kilómetros al sur de Roma. Eh, también nos habla de Tres Tabernas, otra localidad que estaba a 55 kilómetros al sur de Roma. Hoy para nosotros esas distancias no son tan lejanas, para los tiempos bíblicos sí lo eran porque mayoritariamente se trasladaban este, caminando ¿sí? o a través de caballos, pero por lo general... Este, eh, se, se transitaba caminando, entonces las distancias tenían que hacerla caminando de una población a otra y todavía faltaban 55 kilómetros o sea, algunos días de caminata para poder llegar entonces, eh, tres este, eh, tabernas, eh, probablemente sea un lugar donde se o, porque la, la palabra taberna este, ya nos da la idea de un lugar donde se vendían alimentos se ofrecía alojamiento a los viajeros y allí en esa localidad y en ese lugar Cristianos que conocían a Pablo Lo fueron a recibir y lo animaron Y Pablo dice que se animó un montón Bueno, eh, Claudio había expulsado a los judíos de Roma Esto nos habla el 18.2 Y esto fue temporal Porque acá volvemos a ver líderes judíos en Roma ¿sí? Entonces, eh, esta expulsión si bien este, eh, tuvo efecto, no tuvo efecto eh, permanente, sino que fue por un tiempo. Del versículo 17 al 20, este, cuando Pablo llega a Roma, él llega encadenado, él llega con, con todo su bagaje de experiencia de este viaje tan este, poco, eh, poco agraciado, se podría decir, pero con tantos testimonios del poder de Dios, de cómo Dios lo había salvado, eh, y todo había redundado a bien, como dice Romanos 8.28, que a los que creen a Dios, a los que conforman su propósito son llamados, todo nos ayuda a bien. Entonces, eh, si lo tomamos como una eh, eh, aplicación personal, decimos, a veces pasamos tantas situaciones no deseadas, tantas situaciones problemáticas, tantas cosas que parecen eh, desvelarnos, quitarnos un poco la, la perspectiva de lo que nos sucede y todo, todo termina siendo una bendición cuando confiamos en Dios. Eh, en el versículo 22 vemos que los romanos estaban denunciando a los cristianos, esto en palabra de los eh, líderes judíos de allí de Roma, y que eh, lo veían como una amenaza a todo el movimiento cristiano. Esto desde el punto de vista de los romanos esto le dijeron los judíos a Pablo ¿sí? y obviamente que este, los cristianos eh, tenían una postura muy diferente a la postura religiosa de los romanos ¿eh? los cristianos eran monoteístas creían en un solo Dios los romanos eran politeístas e inclusive creían en la Deidad Suprema del César que César era considerado como Dios como el Señor, como el el Kyrios del Imperio Romano, algo de esto hemos visto el año pasado en nuestra congregación cuando hablamos de que Jesucristo es el Señor. Por eso ese desafiante señorío de Cristo eh, hacía eh, que los romanos no vean con buenos ojos al cristianismo. Y Pablo, cuando comienza a hablarle a los judíos, recuerden que eh, se pusieron una fecha, un día, un horario para poder estar eh, compartiendo. Él dice que les habló desde la mañana hasta la noche y dice que utilizó eh, el Antiguo Testamento. Utilizó a los escritos, utilizó a los profetas, utilizó lo que él tenía en su conocimiento para argumentar, para hacer una exégesis de la salvación a través de de Jesucristo. Algo maravilloso de Pablo era que su conocimiento lo ponía en práctica y lo ponía en función de predicar el Evangelio de Jesucristo. Este, cuando escribe Pablo a los romanos, él habla este, de, de, de este diálogo que tuvo con los judíos en Roma. ¿sí? Así que este, la verdad que está muy bueno este pasaje. Eh, el versículo 30, a ver si no me pasé, sí. El versículo 30 eh, nos hace ver que mientras Pablo estaba en ese arresto domiciliario, eh, no solo habló con los judíos, sino que iba hablando con diferentes personas e inclusive iba escribiendo cartas a esas iglesias que estaban necesitando fortalecimiento. ¿sí? Escribió este, eh, en prisión allí la carta a los Efesios, a Colosenses, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón, ¿sí? porque eh, Lucas estaba también allí con, con eh, en Roma, eh, nos cuenta que Timoteo lo visitó a menudo, por lo menos eso nos dice Filipenses 1.1 y Colosenses 1.1 y Filemón 1.1, Tíquico también, Epafrodito, y Marcos, eh, como nos habla Colosenses 4.10. Eh, predicó o testificó a todo el pretorio esto nos dice Filipenses 1.13 y se relacionó con los creyentes de la ciudad de Roma tremendo el ministerio de Pablo no lo detenían las, este, los grillos no lo detenían las cadenas no lo detenía la prisión Pablo seguía haciendo lo que Dios le pedía Pablo era una persona muy activa dice la tradición o sea este, los escritos que nos cuentan acerca de cómo vivió Pablo este tiempo allí en Roma que luego de dos años lo liberaron a Pablo del arresto domiciliario y que él emprendió un este acá dice un cuarto yo creo que lo mejor sería un quinto si tomamos en cuenta que este viaje a Roma termina siendo también un viaje misionero y que se transformó entonces en, en un quinto viaje eh, la tradición dice esto nosotros podemos llegar a creer en esto por algunas razones. Primero, Lucas no nos da en este escrito, en el escrito de hechos, los detalles de su juicio ante el César. Y obviamente Lucas era alguien que llevaba muy, pero muy este, meticulosamente todos los eh, acontecimientos. Vemos que nos contó con muchos detalles situaciones que fue pasando Pablo en este tiempo, ¿no? Eh, la fiscalía tenía dos años, cuando estamos hablando de la fiscalía, estamos hablando del derecho romano que estaba eh, vigente en ese momento, tenía dos años para traer el caso a juicio. Tal vez el tiempo transcurrió y por lo tanto se acabó, es como que perimió o quedó desierta la causa. Tercer punto que puede ser factible de este eh, viaje que nos dice la tradición, es que en su carta a los filipenses... Cuando escribió durante su prisión en Roma, Pablo da a entender que muy pronto lo pondría en libertad y que estaría en condiciones de emprender un nuevo viaje. Así que esto nos da también una pauta de que es posible de que haya habido un nuevo viaje. Pablo menciona varios lugares a los que quería llevar el Evangelio, los cuales nunca visitó en sus tres primeros viajes. Y el último punto, la literatura cristiana primitiva habla claramente acerca de otros viajes de Pablo. Entonces por ahí en ese tiempo de libertad Pablo habrá continuado con sus viajes de forma extensa llegando a España como habla en Romanos 5.24 o en Romanos 15.28 que era un deseo o regresando a las iglesias en Grecia. Las epístolas de primero de Timoteo y Tito se escribieron en este tiempo y más tarde encarcelaron de nuevo a Pablo tal vez en Roma donde él escribió su última epístola que fue la segunda de Timoteo. Gran pregunta. El último versículo nos deja algunos interrogantes. ¿Por qué el libro de Hechos termina de esta manera? ¿Por qué termina acá? Bueno, porque el libro de Hechos no solo trata de la vida de Pablo, sino también de la expansión del Evangelio, que es justamente el hecho o los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo, como algunos lo titulan a este libro. ¿sí? Dios pensó que no era necesario que alguien escribiera un libro adicional que narrara la continuación de la historia de la iglesia primitiva el evangelio se había predicado y se había establecido en el centro mismo del imperio que estaba dominando el mundo o sea el centro comercial y gubernamental ¿eh? y a partir de ahí se podía difundir a todas las esferas del mundo conocido el libro de hechos eh, trata de una historia o de la historia de la iglesia cristiana en sus primeros pasos la expansión, cómo fue este, expandiéndose circularmente cada vez en círculos más grandes, más amplios, y comenzó en Jerusalén, pasó por Antioquía, por Éfeso llegó a Roma y a las más influyentes ciudades del mundo oriental. Nos muestra también que Hechos eh, cuenta milagros sorprendentes, testimonios. De héroes de la fe, de mártires de la iglesia. Ahí lo vemos a Pedro, a Esteban, a Jacobo, a Pablo, el Espíritu Santo impulsando, motivando, llevando el ministerio a lograr en la vida de las personas. ¿sí? Personas comunes y corrientes, entre ellos mercaderes, viajeros, esclavos, carceleros, líderes de iglesia, hombres, mujeres, gentiles, judíos, ricos y pobres. ¿sí? Todos Héroes de la fe, desconocidos algunos de ellos, y los hechos del Espíritu Santo continúan a través de las subsiguientes generaciones. Y llegó hasta el día de hoy, hasta nosotros, hasta ahora. Y el mensaje sigue siendo el mismo. Cristo Jesús es el Señor y el Salvador para todo aquel que cree en Él y lo sigue. Y hoy, vos y yo, somos esos héroes anónimos, los que llevamos este mensaje maravilloso del de mensaje de Jesucristo ese mismo mensaje lo estamos llevando en el mundo en que nos toca transitar a vos en el lugar donde estás a mí en el lugar donde estoy para que muchos más oigan y crean a tus vecinos, a mis vecinos a tus seres conocidos a tus este, seres queridos a mis seres queridos a nuestros círculos de influencia llevamos el evangelio de Jesucristo, porque el Señor sigue vivo y el Señor sigue teniendo este tiempo para cada uno de nosotros, sigue llamándonos a salvación. Yo creo que Dios sigue trabajando en vos y en mí de una manera maravillosa. ¿Qué te parece si cerramos este espacio? Yo sé que Dios nos ha hablado, nos ha ministrado, nos ha tocado en este tiempo y cerramos este espacio orando Le decimos, Señor, gracias porque ha sido maravilloso poder estar con vos en estos, en estos capítulos que hemos transitado del libro de Hechos. Y Señor, como termina este libro, nos deja esa, esa impresión de que podemos hacer algo más por los que están cerca nuestro. Podemos llevarles aún a otras personas el mensaje liberador, el mensaje Salvador, esperanzador Señor de que vos sos el Señor de cada vida y que pagaste con tu sangre preciosa y que nuestros pecados son perdonados a través de ti Señor y por eso cuando te proclamamos y te consideramos nuestro Señor y Salvador vos sos el que traes esperanza a nuestras vidas paz, restauración, sanidad, libertad, salvación Gracias, bendito Dios, porque este es tu tiempo. Y como oramos al principio, hoy oramos por este tiempo, por nuestra Argentina, oramos por nuestras ciudades, por nuestros barrios, por nuestras casas, por nuestros hogares. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, así como de esa manera milagrosa, maravillosa, vino en un día en Pentecostés, Señor, el Espíritu Santo comience a tocarnos de también esa manera tan maravillosa, y que levante a mujeres, varones, siervas, siervos tuyos, que se animen a seguir difundiendo que sos el mismo Jesús de hoy, de ayer y de siempre, Señor. Gracias, gracias por cada hermana, por cada hermano que en este tiempo ha estado con nosotros. Gracias, Señor. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a cada persona que se, que se dice y se reconoce y, Señor, se identifica como tu hija, como tu hijo. Nos dignificaste con la herencia que no merecíamos de tu bendición. Gracias, Jesús. Te bendecimos, te honramos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Me toca despedirme. Sé que este, este tiempo ha sido maravilloso. Y bueno, no es una despedida tan dolorosa porque dentro de un par de semanas ya comenzamos con nuestro próximo libro, la carta eh, a los gálatas, que nos va a ministrar también. Así que ya te estoy animando a que te puedas estar este, eh, sumando nuevamente, si querés. Este, eh, ocupamos el mismo grupo y si no estás interesado puedes salir del grupo, no nos vamos a ofender y si te interesa, este, dale, continuamos, continuamos con Gálatas porque Dios algo nuevo va a hacer. Así que, que Dios te bendiga, que tengas una noche espectacular, que el Señor te esté ministrando y que tengamos todos este tiempo una manifestación del Espíritu Santo. Gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos dentro de muy poquito. Hasta la próxima. Chao, que el Señor te bendiga. Paro esta comunicación, paro esta, este, este tiempo que hemos tenido hasta aquí de hechos. Chao, hasta la próxima.